Bienvenido a mi canal de YouTube donde te enseño cómo pasar de flaco a musculoso, ser admirado por las chicas y ser la envidia de tus amigos. Si quieres construir los músculos que mereces visita, cómo subir de masa muscular rápidamente.com. Soy Fernando Guido y en este video quiero enseñarte unas dietas para aumentar tu masa muscular. El verdadero secreto para desarrollar músculos es con una adecuada y excelente dieta. De hecho, la dieta hace la diferencia entre el éxito y el fracaso, ya que solamente con el entrenamiento no es suficiente. Recuerda que el entrenamiento equivale al 30% y la dieta al 70% del éxito. Si deseas construir músculos grandes, entonces necesitas comer a lo grande. En pocas palabras, lo que necesitas es crear un exceso de calorías, básicamente consumir más calorías de las que necesitas. En promedio, tienes que ingerir arriba de 3.000 calorías por día para aumentar masa muscular. He aquí un simple cálculo para elaborar más o menos la cantidad de calorías que debes de ingerir a diario. 24 calorías por libra de tu peso corporal. Por ejemplo, si pesas 150 libras, entonces tu consumo de calorías debe estar alrededor de 3500 calorías. Este consumo de calorías depende de tu tipo de cuerpo y tu condición actual, pero debe ser más o menos dividido en 25% de proteínas, 50% de hidratos de carbono y 25% en grasas. La clave para construir músculos es realizar un buen entrenamiento con pesas y con la combinación de tu dieta vas a obtener las libras en términos de músculos. Debes consumir de 5 a 6 comidas al día, es clave para aumentar tus músculos porque necesitas mantener un flujo constante de energía. Si no comes la suficiente cantidad de comidas, tu cuerpo comenzará a quemar las reservas del cuerpo que tiene y esto no es conveniente para los músculos. Hay una gran cantidad de alimentos que se pueden y se deben incluir en una dieta para ganar masa muscular, demasiadas para enumerar aquí. Así que solamente enumeraré 6, como la avena, el pollo, los huevos, el pescado, las papas...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 si tienes una pregunta o un comentario relacionado con este video, ponla debajo de este video, que lo responderé lo más pronto posible. Por tu éxito me despido de ti y nos vemos en un próximo nuevo video. Chao, chao.